Entonces, pues la pregunta ahora es ¿qué pasa cuando calibramos un modelo aquí y lo queremos ver o interpretar ahí? Y ustedes saben de estos de ejemplos de esto, ¿cuál es la distribución potencial de mi especie tal en el futuro? Eso es un paisaje climático actual y otro para el futuro. O ahorita Luis estaba hablando de cuál es mi potencial como invasora en otro continente. Obviamente, diferente paisaje. Entonces, esto es el mismo proceso de calibración. Todo lo que hemos platicado en esta semana y media sigue en pie. Calibras tu modelo, escoges el mejor modelo. Ustedes ya son los, los expertos en AIC contra significancia, contra rendimiento, ¿verdad? Yeah. Pues deben de ser. No hemos leído las tareas. Entonces, hay que hacer toda esa labor de calibración sin siquiera pensar en el otro tiempo o el otro paisaje. Y luego, ya que esté calibrado, podemos pensar en, ok, lo que quiero hacer es transferir mi modelo para allá. Entonces, eso siempre se trataba muy a lo ligero. Creo que lo que están apreciando es que todo en este campo con esta herramienta se ha hecho muy a lo ligero, ¿ok? Y lo que pues el grupo de sus instructores y, y otros, Rob Anderson Jorge son gente así, lo que hemos hecho en los últimos años es ver más a fondo y contemplar rigor conceptual y rigor de metodología, ¿sí? Bueno, parte de eso es este artículo. Uh, Pueden ver su querido en la vida. y esto es como toda una generación de mis estudiantes y los de, los de Jorge Somero. Entonces, ella está un poco doctorado en Corrida, ella trabaja en, en CBC en, en Atlanta, ella es una persona en Wisconsin, ella es profesora en Oxford, en, en Inglaterra, postdoctorada en Florida, porque ella es todavía mi estudiante, Andrés lo conoce, él es todavía estudiante, ella es profesora en Nuevo México. Entonces, todo esto, este grupo terminó y se fueron a sus, a sus futuros. Uh, pero eso, este artículo fue otro de esos trabajos de grupo. Y lo que queríamos saber es qué pasa cuando calibras tu modelo en un intervalo de ambientes así, pero lo transfieres a algo más amplio, y pues es una pregunta interesante. A ver, cuando calibramos un modelo en la acción, y estos son los ambientes en nuestro Queremos interpretarlo para otros intervalos de, de ambientes. ¿Alguien sabe qué hace Max Default? Si lo proyectas a estos ambientes. ¿Hm? Hace Clamping. ¿Y qué es Clamping? la respuesta pero el valor extremo se mantiene si esto fuera temperatura nuestro modelo entonces dice que nuestra especie está súper contenta a 20 grados pero también a 100 o 1000 grados ok eso es un problema que nos da modelos de nicho que nos han de preocupar. ¿Sí? Pero otra cosa es, los datos, la evidencia que tenemos, pasan eso. Extienden no más sobre ese entorno. Ahora, espero que estemos todos cómodos en que los nichos son unimodales. Y si eso es el caso, aquí donde mi respuesta es baja pues podemos suponer que sigue baja eso a mí no me preocupa ¿Eh? se acuerdan de esos supuestos de lo de que yo y dicho ¿Sí? pero para acá está más interesante lo que hacía Garth lo que puede hacer BackSend con dos clics lejos de default, es truncar. Es decir, tu modelo tal vez está incompleto, pero no extrapola, no adivina de ninguna manera. El default es clamp Y podemos imaginar varias formas de extrapolación. Mm. Okay. Y lo único es que esa extrapolación no tiene ninguna base en datos. ¿Okay? Ahora, si nuestro M cubriera todo esto y no más dejara esa colita, yeah. ¿Pero qué tal esto o esto? No tenemos la menor idea. Lo chistoso fue que cuando empezamos este estudio, preguntamos a una docena de personas que estaban usando estas herramientas qué hace Max más allá a la derecha no sé y, y qué hace Clamping? o oh, pues eso es cómo maneja esta extrapolación uh, la, la maneja pero de qué manera entonces lo que decidimos hacer yo no sé, pero Soberón siempre dice que yo estoy atacando a otros, no sé de dónde los saca. Entonces decidimos a, eh, atacar a mí. ¿Sí? Entonces tomamos, realmente eran dos estudios míos donde hacía eso de transferir modelos. ¿Sí? Y está excelente porque lo publiqué solito. y Hicimos eso de ver cuál es la respuesta de cada tipo de modelaje. Obviamente hay un solo dios, entonces no más Maxam. Aquí está ese estudio africano y esto es una mosca de fruta. Si dejas Maxam en default, entonces pueden ver, voy a esto pueden ver que el valor en la liga sigue. ¿Sí? y aquí más o menos como el diagrama que les acabo de mostrar bajo del lado izquierdo en el, en el intervalo de M pero aquí arriba ¿está viendo? ¿Sí? Entonces, perdón, no los oriente bien lo blanco son los ambientes dentro de M lo gris es lo extrapolativo temperaturas van de menos 100 a 100 ¿ok? Precipitación de 0 a quince mil. Entonces, vean aquí, Anapoli de Default Settings, lo único de baja adecuación, baja idoneidad, está dentro de M. Y por alguna, quién sabe qué, de, de Maxent, los dos valores extremos son de alta idoneidad. Para Arabianza's en precipitación, baja, y donde no bueno, baja precipitación. Y luego está en su máximo, a, 100, a 15 mil milímetros de, de lluvia al año. Tal vez 15 millones de milímetros también. Pues ver otros ejemplos aquí con de Madens, okay que está fijando el valor extremo. Sí, eso es clamping ahora, si quitamos clamping pero dejamos extrapolation entonces eso deja que las tendencias sigan para arriba o sigan para abajo entonces pueden ver los mismos patrones en la novela de Arbiansis para temperatura casi lo mismo aquí realmente no cambia mucho pero pueden ver que en vez de fijarse en el extremo pues sigue para arriba. ¿Sí? Y luego podemos quitar clamping y extrapolation y eso trunca. Entonces se ve respuesta positiva solo dentro del intervalo de M. ¿Sí? ¿Cuál es correcto? ¿El de abajo? No. Si no sabemos. Ah, bueno, eso es otra onda. Dije, ¿cuál es correcta? ¿Esto de verdad creemos que el nicho empieza a subir y no sigue un tantito a la derecha? Segurísimo que la crucera en Biden puede aguantar un poquito más caliente. Segurísimo. ¿Cuál es correcto? No sabemos. O tal vez ninguno. Como comenté el miércoles pasado, un reto bien grande para este campo es empezar a ajustar respuestas más simples y realistas biológicamente. Y eso sí es un, es un reto fuerte. Idealmente lo que estaríamos haciendo es ajustar familias de curvas y ver cuáles cuál de la familia compaginan más o menos con los datos. Entonces, si tenemos una situación en que casi toda la curva está caracterizada por datos, y además una cola queda fuera, la incertidumbre va a ser mínima pero si no más tenemos datos para un poquito, pues la incertidumbre va a ser masiva, ¿Okay? Y debemos de aceptar la incertidumbre en nuestras salidas. Es decir, una cosa que hace este campo es ocultar los problemas. Luis les acaba de dar un, un ejemplo de eso con sus ardiguitas. Okay. Vamos por lo fácil, vamos por lo concreto y tapamos lo que no sabemos. Y esto es un ejemplo horrible. ¿Una pregunta? ¿Esa, ¿sí, sí, esa ventana entonces es solo sobre los puntos de presencia o sobre, o sobre el aire? Es decir, esta ventana de blanco es el intervalo de temperaturas que, sí. que se representan en el M de esa especie. Total. Esa, esa parte de ese estudio nos debe de poner a preocupar. Es la misma cosa que hemos estado platicando en lo de conservadurismo de nicho. En el método de background similarity test de Warren, casi siempre, casi casi siempre se tiene que hacer una transferencia de modelo. Entonces, esas conclusiones de similar o no dependen de cómo transferimos los modelos. Luis les, man, les mostró una solución que es más o menos truncada. Compara solo donde los ambientes de las dos especies coinciden. Los, los M de las dos especies. ¿Sí? Y eso es. Para mí, muy coherente, muy consistente, muy aceptable. Para muchos en el campo, y ese artículo Luis no les dijo a cuántas revistas se mandó esa. Uh, a cuatro. No más cuatro, wow. Se sentía como 40. Pero los, digamos, ocho o doce revisores que hubo para ese artículo, muchos estaban como que, no, pues. ¿Pierdes todo el poder estadístico? Y nuestra respuesta era: pues sí. Es decir, poder estadístico falso no es nada que tú quieres. Esto es decir, más para acá, no tengo idea. Entonces, lo de las ardillas era precisamente eso. Bueno, lo que les vamos a mostrar. Wow, ¿eh? Son uno o dos métodos para evaluar qué tan novedosos son o qué tan diferentes son los ambientes de un mundo a un mundo de referencia. ¿Ok? Entonces, ya han visto, wow, estamos, estamos oscureciendo la, el pobre proyector. ¿Qué qué? Bueno, es que, el que nos había dicho, el que... ¿De dónde vamos a conectar las conclusiones? Sí, sí, sí. A ver si se No lo creo, pero. A ver si hacemos el experimento, ¿verdad? Somos científicos, sí. Ni modo, No se preocupen. Esto es un espacio ambiental bidimensional. Es parte de. Sí, exacto. Está muy conveniente ignorarlo está todo en gris. Un espacio ambiental bidimensional y el gris oscuro tengo los ambientes de él. Y ustedes ya están acostumbrados de que esos ambientes existentes tienen formas muy raras y muy con hendiduras y con brazos y todo eso. ¿Sí? Lo de extrapolación, lo que les acabo de mostrar en, en una dimensión, se ve así. Si estos son los límites con respecto a la primera variable, más a la izquierda o más a la derecha, es extrapolativo. Y para la segunda variable, más abajo y más arriba, es extrapolativo. ¿Sí? Entonces eso es lo más fácil en el mundo. Preguntas, ¿cuál es el máximo y mínimo con respecto a cada, cada variable? Bueno, entonces ahí sí yo diría cualquier cosa en estas zonas la puedes interpretar pero lo debes hacer con mucha precaución. ¿Ok? Bueno, ahora hablamos de estos ambientes aquí en la esquina. No están fuera del intervalo ni para una variable ni para la otra. ¿Sí? Pero yo nunca he visto en ninguna parte de libro de referencia los ambientes de N. Nunca he visto un valor bajo de I1 combinado con un valor bajo de I2. ¿Sí? Todo lo que cambia para dos dimensiones, imaginen con 5 o 19. ¿Sí? La complejidad aumenta bastante con la dimensionalidad. Entonces, realmente estos ambientes en las tres esquinas son diferentes, diferentes de donde calibramos nuestro modelo. Y en pedir a nuestro modelo que transfiera a esos ambientes, no tenemos mucha idea de qué va a ser. Okay. entonces, vamos a hablar de métricas de esta diferencia la métrica que proponemos en ese artículo se llama MAP. Les tengo que contar. La métrica que existía antes se llamaba MES, Multivariate Environmental Similarity Surfaces. Pero MES quiere decir desorden. Y MAP, Mobility Oriented Parity, quién sabe quién inventó eso en nuestro grupo, Mop es trapeador. Entonces, el título del artículo iba a ser mapping up Jamie Lutz's mess. Era brillante, era perfecto. Digamos que mi buen amigo Jorge Soberón a veces es miedoso y lo, lo prohibió. ¿Uno puede traer algo de diversión a la ciencia? Bueno, lo que hace MOP es identificar regiones de extrapolación estricta, mide el grado de novedad de esos ambientes que no se representan en la nube de M, pero que no son extrapolativos estrictamente. Y lo más importante, lo crucial, es que las comparaciones son a la parte más cercana de la nube de referencia. Les voy a ilustrar eso en un momento. Entonces, esto es MAP contra MES. Okay? MES, no les voy a contar mucho de eso, se propuso en un apéndice de un artículo de Jane Elif. Luego, luego se incorporó el MaxEnt. Entonces, se empezó a usar porque. Según solo Dios, lo bendijo. ¿Sí? Entonces, lo que hace el MES es exacto lo mismo de identificar los límites. Es decir, esto es extrapolativo, eso es extrapolativo, y eso, y eso. Eso es fácil. ¿Sí? Pero luego, lo que hace el MES es identificar el centroide de la línea de referencia y calcula las distancias, no sé si pueden ver, pero hay un A allá arriba que mide esa distancia. Es una distancia euclidiana. ¿Sí? Y eso es precisamente el problema, porque si tuviéramos otro punto, y dado la irregularidad de, de las nubes de, de condiciones existentes, a, que no pueden ver, y B, tienen la misma distancia. Pero A se representa entre las combinaciones existentes y B no. ¿Se ¿Sí me entiende? ¿Sí? Bueno, entonces lo que hicimos en MAP era de cambiar eso. Es decir, olvídate del centroide. El centroide para esta plática no tiene nada que ver. Yo quiero saber, mi modelo se calibró con respecto a cuál conjunto de condiciones. ¿Sí? Y eso es toda la, todo el área gris. Entonces, la distancia o la no, diferencia se mide localmente. Efectivamente, el usuario de mapa dice, yo quiero ver la similitud al X por ciento más cercano de la nube de referencia. Digamos que es 10 por ciento. Entonces, lo que hace Mark es tirar a la basura todo esto, y no nos dice cuáles son las distancias más cercanas. El 10 por ciento tira el otro 90 por ciento. Y para nuestro otro punto sería algo así. Porque el 10% de la nube de referencia más cercano a B es toda la costa, toda esa orilla. Entonces pueden ver que luego, luego hemos diferenciado entre A y B. A tiene vecinos muy cercanos, aunque esté lejos del centro. E, y B no tiene esos vecinos cercanos. Esto se hace más importante porque yo simplifiqué esto de los ambientes de él, nunca son así de simples. Hay áreas densas y áreas esparcidas, hay huecos en medio, esto es lo de blonder, lo de su, sus kernels, ¿sí? Y so, se podría pues, usar esos kernels para eso, de ver esos huecos internos. Y efectivamente eso es lo que estamos haciendo. En el caso de A las distancias van a ser cortas, en el caso de B las distancias van a ser largas, pero podría haber algo aquí en medio que también tiene distancias más largas por ser un, un hueco. Bueno, volviendo a ese ejemplo de África, aplicamos el MES y POP a ese ejemplo, esa transferencia de presente a futuro. Tengo que explicar un poco. Ven las áreas negras, que básicamente son el desierto de Sahara. Esas áreas son extrapolativas. Es decir, en el área de calibración no habían ambientes que se parecieran a esos para nada. ¿Sí? Entonces, tanto mes más como más ¿Estamos de acuerdo? Esos son los extrapolativos. Pero luego, tú dices, ¿cuánto de la nube de referencia quiero usar como la parte más cerca? Okay. Si uso 100% de la nube de referencia, eso es comparar al centro ¿Estamos de acuerdo? Si estoy sacando la distancia Toda la nube de referencia, entonces estoy efectivamente comparando distancias al promedio de, de, de la nube de referencia. Pero bien, y, y rojo es extrapolativo, rojo es no, novedoso, diferente del de área de calibración. Pueden ver que en 100% sacas efectivamente la misma respuesta que MES. ¿Okay? Porque ambos están referidos al Centro de Pero si voy bajando el porcentaje, aquí nomás estoy viendo la mitad más cerca, no todo. Y aquí el 10% y ahí el 1%. El punto de esto es que, por primera vez en mi vida, son buenas noticias. ¿Sí? soy el que, que dice no no interpretar eso eso no está bien bueno en el caso de más ven mucho rojo ven mucho que parece estar lejos de lo conocido pero con más ven como un por ciento diez por ciento realmente podemos interpretar casi todo excepto unos pedacitos eso es templado montano en el sur de África. Realmente podemos interpretar casi todo el mapa, ¿ok? ¿Y qué hace esto? Pues esto es por ver lo, lo más similar de la nube de referencia. Estás diciendo, ¿qué tanto estoy alejado de la orilla de, de la nube? ¿Sí? Bueno. Now Ambos tienen el, el objetivo de detectar situaciones extrapolativas. MES se implementa dentro de MaxEnt y de esa manera pues es súper fácil de usar. MES compara el área de interés al centroide de la nube, compara a la parte más cercana. Están totalmente de acuerdo de situaciones estrictamente extrapolativas, pero más no está más apropiado cuando se habla de, de condiciones diferentes, pero no fuera de, de lo representado. Es decir, no estrictamente extrapolativos. ¿Sí? ¿Cuáles opciones tenemos? más no se debe de usar, que se ha referido al, al centroide. Si, si la nube de referencia es esferoide, está perfecto. Pero nunca es esferoide. ¿Sí? No, nunca es circular. Siempre hay hendiduras y brazos y cosas así. Entonces no le gana a Mes en eso. Map funciona en error gracias a Luis Osorio uh, y realmente lo único que tienes que hacer es reducir el muestreo de las dos nubes, de referencia y de interés, a que quepa en la memoria de tu computadora. porque okay. si sí se puede atascar rápido. Ahora, x es lo que tenemos planeado para la tarde. Y yo honestamente no sé si sus diferentes distancias refieren al centroide o a la parte más cercana de la nube. Si es a la, a la parte más cercana, orale. Parece que está muy, muy fácil de usar. Si es al, al centroide, vale, vale. Y, y no he tenido tiempo de leer el, el, el artículo. bueno solo para terminar esto es como es el mundo normal ¿eh? con estos espacios irregulares y, y con hendiduras y con dobladas y todo si, si nuestros puntos son así pues sabemos lo extrapolativo ¿okay? pero ven que estos puntos están rodeados de ambientes no tenemos puntos, entonces eso va a producir una curva de respuesta con, una, con un máximo en medio y no vamos a tener estos problemas de extrapolación y cambio y todo Pero si tenemos una situación así, vean estos puntos con respecto a temperatura, ya para ambientes más a la izquierda que esto, ¿Tenemos problemas con ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, se puede hacer un mapeo de, de mapa. Se puede no interpretar las regiones, las predicciones en las regiones extrapolativas. Pero se puede hacer? O lo que se puede hacer es evitar variables como temporales en que los puntos caen periférico en la línea de referencia. Es decir, podrías tirar dimensiones del medio ambiente a la basura porque tu especie cae en la única Y enfocarte en, en variables donde si caracterizas toda la respuesta Eso es todo lo que quería presentarles. No quería arruinar su día por no mostrarle algo de, de la política de mi país. ¿Han estado leyendo las noticias ¿Sí? del hijo? ¿Sí? Y pues que se reunió con los rusos a dos semanas de, de elegirse candidato Trump. Se reúne con los rusos y los rusos le prometen... Cosas que van a dañar a la Hillary. Está chistosísimo. Pero no más que, que conozcan a este marrano. Aquí está en un viaje a Zimbabue donde estaba apreciando a la naturaleza. Eso es después de matar al elefante. No estoy bromeando.